Hola gente, yo tuve viendo un nuevo video para el canal, esta vez para Final Friends 1, esta vez estaremos con la noche 5 y 6. Esta podría ser la último episodio de Final Freddy's 1, les digo hasta el momento. Y, y, y en los próximos días cuando ya esté libre, porque estaré haciendo la última parte de exámenes, no les miento, así que vamos a empezar a, a hacer lo que, lo que nos interesa ahora. Okay, la noche fue la llamada fue muy rara, pero, pero esa llamada como murió Fonga ahí fue ya esa suma. Esta noche va a ser muy tensa. Madre mía chica. porque se va a mover? Me está gastando mucha energía, ¿eh? Chicas, no se va a ir. 70% y no llegamos a las dos, eh. No vamos a llegar. a terminar la noche, eh. Solo que haya aguantar. Solo que haya nosotros aguantar la noche. Madre mía. No vamos a llegar hasta las 3, ¿eh? También viene de manera muy confusa. Van a llegar hasta las puertas, eh Esto no me pinta para nada bueno No Ok ¿O puede ser? No No me da una pista pero Estamos gastando mucha energía Pero trato de ahorrar lo más que pueda Pero Creo que no lo voy a pasar porque es noche 5 y así es la dificultad en esta noche. De tener vigilado a Freddy y a Foxy de que no se muevan lo más lo más lo más que pueda posible. 3am pero, pero nada. Ves, ya llegan a las puertas ya. Imagínate como cómo tanto tiempo voy a tardar en llegar, mucho tiempo. Que hay gente de Final Freddy 2, ¿eh? Con la caja de música de Puppets y todo, llegando a la oficina y tenía que ponerme la máscara Pero a Foxy tenía que darle con, la, con el flash de, de la linterna Pero eso pero eso, eso es otra cosa Otro video y no este Yo lo voy haciendo en este momento Va a tardar mucho en llegar Cuesta mucho en llegar hasta las... Bonnie no se va, ¿eh? Voy a perder Porque Bonnie me está ayudando a, a quedar en más energía no se va a irse. por favor cuatro pero nada pero nada <coughs> Eso, eso no esto no vamos a llegar, 20 pero no cambia, madre mía, chica, son muy hostiles. de la mañana, eh. Vamos a ver si podemos llegar antes de, antes de que Foxy nos mate, pero... Vamos a estar con el último 2% de energía que podamos, pero... Va a ser en vano. Lo que vigilar a Freddy y a Foxy lo más que pudiese, pero... Vamos. Creo que no vamos a llegar a tiempo, ¿eh? Están en las puertas ya. Fíjate que chica, ya va a llegar. No se vamos, no va a llegar. Chica no se va a irse. Sí. Ah, me, voy, me quedé sin energía. Me quedé sin energía. A ver si podemos aguantar. Obvio que no, no vamos a llegar. Tenemos que aguantar. F pero si está atrasando un poco, creo. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ay. Por fin el final. Pero eso no es todo, vamos a, vamos a la noche 6, porque no, ¿por no voy a dejar cortito A ver, ¿puedo cortar esto? No, tengo que esperar que pase unos 15 segundos porque está mostrando... Ya está, él sabe el quiche de pago, ¿no? ¿Te va a cortar? ¿Ves? Noche 6 Vamos Vamos a noche 6, porque no voy a dejar el video muy corto Bueno, que ya llevamos unos 9 minutos haciendo esta madre, pero... Pero son cosas que... de la vida Bueno, ni loco se me va a ocurrir hacer el... Bueno, buena suerte que Flame no, no, se, no se ha movido nadie, pero... Bueno, Foxy no se ha movido. No se ha movido nadie. Va a ser muy tensa esta noche, eh. Yo creo que el juego está algo pues por la grabación y la interrupción que he puesto. Oh Dios. Ya se han ido. Y hemos empezado mal, eh. No se pone la 1M. Ahora sí se pone la... la... A ver si la 1 Pero ya me estamos gastando energía por gusto. Todo propio. No les prometo nada. Puedo rendir el juego a, a más de 30 FPS. Lo que no puede ser el Fraps. No puede ser. si se mueve. Los dos. Ok, ya se fue. Los dos. Va a ser... ¿Es Esta noche va a estar bien tensa, les digo, les digo de verdad que va a ser muy tensa esto. Ah, uh, la grande. Ay, Bonnie. ¿Ese fue? Ok. Me dio tiempo de revisar. Ok. Imagínate con final Before Freddy. Que a tengo que fechar con la cámara y mientras que la chica, Bonnie y Freddy le tengo que apagar la luz y si ya viene a la oficina después de tres... de tres fases, o sea... Pero ya, a a, mientras ríe por tres veces... Se ría tres veces, ya, ya viene, pero. Y mientras, mientras que Chica y Bonnie, cuando haga sus tres pasos, fíjate que ya estoy ya tan aquí. Esto va a estar bien tenso, eh. Muy tenso. Está bien tenso, ¿eh? No se va a quitar esta, esta canción jamás. Jamás lo va a hacer. Espera, ¿cómo fue si ¿Sí se puso así? ¡Ah! No se ponen las cuatro. Creo que algo está, está muy mal. No se van a poner las cuatro. Creo. Se fue. Madre mía, Foxy se movió Se movió Freddy A los dos Foxy se, Freddy se movió Porque no le, miré, no le miré en las cámaras Porque Foxy Vino de repente Foxy Y por eso no pude hacer nada No puedo hacer nada gente No puedo hacer nada Creo hmm. en la cocina No, no, no, Chica sí, está en la cocina Pero pero ya viene el aeropuerto allá Creo que... Te... Sí Pone otra vez Que hacen energía, igual que en la anterior, porque Foxy vino muy en fuerte conmigo, pero tenemos que ser. No, es que no lo voy a pasar, ya se fue. No se va. De me voy a morir, voy a morir. No. No puede ser. Llegó muy temprano. Dios. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está. Me mató. Ya está. Vamos. Mátame. Mátame. Oh. Oh. oh. 6 M. Justo. ¡Ya Freddy ya estaba a punto. Ya, ya, ya, ya, ya matarme. Ya estaba casi a punto de matarme. <risa> Dos estrellas, vamos. Ya les decía el interés que, que estaba diciendo. Pues vale, ya se los muestro. Ves, ahí está la custom. 9, mira ves, ves. ¿Y ahorita es la nueva función de la custom. night. tenemos el botón back aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Y el botón ride en medio. Pero ya, vamos a hacer el easter egg de 1987. Y mira que no, no me cae el juego. So, me regresa al menú. Se reinicia. ¿Listo? ¿Ya lo vieron? Y eso, eso pasa repetidamente. No me dejará ya la noche. Solo está el de Golden Freddy. Bueno, así fue el nuevo, así, así fue este video Más de 10 días, 11 días ya ausente sin subir vídeos Porque ya le dije, ya, ya, ya estuve haciendo el último examen Pero cuando ya esté libre voy a subir vídeos y seguir si, si a mente O subir vídeos cada semana Pero bueno, pero bueno, así podemos estar pendientes Sobre la actualización de Final Fantasy 2 Me dijeron si sí está disponible la actualización de Final Fantasy 2 Por Halloween Pero no sé Pero si voy a actualizar mi Final Fantasy, no sé pero bueno, así ya fue todo. Este fue el último video de Snap 1. Muy justo, casi muy justo. Se pone a 6 a.m. Ya, ya a punto cuando Freddy me va a matar. Porque cuando se acabó la energía llegó muy temprano. O sea, me llegó demasiado temprano. Viene muy pronto. Y por eso no puede ser nada. Así que gracias a todos por estar siguiendo esta serie. Este fue el final de Final Frades 1. Nos vemos en un próximo video. En, quizá en otra ocasión. Bye bye.